Bienvenidos a esta serie de video tutoriales Ava. A continuación veremos el funcionamiento del proceso de facturación para un restaurante. Bueno, eh, antes de iniciar debemos tener en cuenta que en el restaurante podemos eh, trabajar nuestro eh, espacio especial para restaurantes donde manejamos lo que son las mesas, los grupos y los diferentes productos que están agrupados por cada uno de estos grupos. Y además de eso la precuenta para eso entonces vamos a ver cómo activar lo de las mesas entonces para las mesas simplemente vamos a hacer acá si yo deseo agregar otra mesa aquí a la opción de mesas por ejemplo en este momento vamos en la mesa número 11 entonces colocaríamos mesa 11 prueba como para que ustedes la vean y ustedes observan que automáticamente está creada la nueva mesa la mesa número 11 de pruebas bueno entonces aquí vamos a mirar la mesa miremos la 11 coloquemos la mesa 11 nomás para que quede bien el nombre y entonces vamos a ver la mesa número 11 y así sucesivamente podemos crear todas las mesas que se necesite bueno algo importante es que además de eso tenemos los diferentes grupos que nos facilitan encontrar los productos por ejemplo aquí está otros desayunos, bebidas, almuerzos por ejemplo vamos a agregar uno que se llama carteles entonces vamos a archivos maestros, vamos a datos básicos buscamos por tipos de producto tipos de artículo y aquí simplemente lo que hacemos es limpiar y creamos el nuevo artículo entonces por ejemplo en este caso vamos a crear el número 6 y vamos a llamarlo cócteles bueno algo importante que debemos tener en cuenta es que estos grupos eh, no los podemos borrar nosotros mismos ya que estos quedan enlazados automáticamente en el sistema eh, tendríamos que solicitar para poder hacer algunas modificaciones especiales entonces simplemente si deseamos modificarlos aquí podemos ir a tipo de producto, tipo de artículo ya que estamos programando todo este procedimiento y entonces aquí podríamos cambiarle el nombre si lo deseamos, aquí tendríamos seis grupos creados bueno, otra de las cosas es que ya teniendo creado, mire que ahorita apareció el grupo de cócteles que no estaba entonces ya habíamos aprendido a crear los artículos, ¿sí? entonces aquí por ejemplo vamos al F3, F3 le decimos que sí, y vamos a ver por ejemplo aquí teníamos lo que eran las arepas ¿sí? yo voy a hacer la que de las arepas pero las arepas no las habíamos ubicado en un tipo de producto entonces en este caso vamos a decirle que el tipo de producto es otros. ¿sí? Vamos a darle grabar. Vamos a darle salir. Miremos si verá que ya entonces en otros aparecen también las arepas. ¿sí? Bueno, mmm, algo interesante también que debemos tener en cuenta es que si por ejemplo si yo voy por las arepas, vamos a buscar otra de las arepas, eh, podemos pulsar F3 en nuestro teclado, F3 y le decimos que sí y nos muestra todos los productos. Por ejemplo es el re 107 vamos a ir al almacén y yo podría buscar una imagen si ¿sí? aquí tenemos por ejemplo estas arepas le vamos a dar grabar y le vamos a dar salir y miramos que por ejemplo si vamos a mirar las arepas si ¿sí? ya aparece la imagen de la arepa en este en este lugar pero algo bien interesante es por ejemplo en el caso busquemos otro artículo por ejemplo creo que hay uno de sancocho que ya habíamos creado sancocho si sí, exactamente vamos a agregar a sancocho y lo vamos a ubicar dentro de los almuerzos ejecutivos si ¿sí? vamos a darle también si quieren un, un, una imagen buscamos aquí sancocho vamos a grabar y vamos a salir y vamos a mirar y vamos a observar que ya todos los almuerzos ejecutivos aparece el sancocho no tenemos bebidas coloquemos el agua 3 f3 en nuestro teclado busquemos agua no me acuerdo cómo se llama el código mm, no lo hemos creado vamos a crear el agua entonces el código del agua es el red 106 por ejemplo así ah, si ya la hemos creado agua en botella es que me quedó mal acá agus agua listo y en almacén ya está ahí grabar red 106 ya estaba ahí vamos a colocarle que es esta en bebidas grabar y bueno, creemos otro producto, por ejemplo, creemos un desayuno ejecutivo entonces, red 109, ah ya está el desayuno ejecutivo, vamos a agregarlo y este lo vamos a colocar en platos a la carta, vamos a darle grabar vamos a darle salir, y ahora sí vamos a, entonces vamos a comenzar a hacer las ventas entonces simplemente hacemos clic en el botón de ventas para el restaurante Aquí tenemos toda la mesa, entonces cogemos la mesa, Por ejemplo, estamos en la mesa 4, vamos a donde el señor y le pedimos qué es lo que desea eh, tomar o comer. Entonces, no, que quiero una agua embotellada, entonces listo, ¿cuántas aguas? Ah, no, dos, dos agüitas ¿cierto? Pero de pronto en platos a la carta dice, sí, yo también quiero un desayuno y de pronto quiero un sancocho, ¿sí? Entonces ya tenemos listos los productos. En el momento en que observamos vivimos a la mesa número uno observamos que la mesa 4 quedó en rojo indicando que está ocupada en este momento y en la mesa número uno nos dijeron que querían también una mantequilla y querían por ejemplo una agua embotellada sí bueno eh, mira que por ejemplo si yo termino por ejemplo digamos en este momento tenemos la mesa 1 y la mesa 4 ocupada pero si voy a la mesa 1 y lo imprimir y le imprimo la factura a la persona sí ya se me envió automáticamente la impresión bueno en este caso se me fue una vez la impresión o también puedo mandarla por pantalla ya aparecerá en la pantalla la impresión o como yo la haya configurado previamente entonces en este caso vamos a, a decir bueno tenemos la mesa miren como la mesa 1 quedó una es libre y la mesa 4 siguió en rojo porque todavía no han pagado si ¿sí? bueno, pero de pronto llegó otra persona a la mesa número 4 y entonces pues, esa persona va a pagar aparte pero se va a sentar con ellos entonces simplemente creo otra cuenta para la mesa número 4 le digo a esa persona que es la, el señor de camisa roja señor de camisa roja le voy a aceptar listo y entonces eh, si ustedes ven por ejemplo acá le doy clic a, la mesa y a esta y le digo acá está el señor de la camisa roja y está el otro, el, eh, el otro pedido, si le doy aquí a aceptar aparece el que ya está el pedido, pero si yo por ejemplo le doy al de camisa roja voy a aceptar, mire que estamos en la misma mesa pero está en una persona diferente y esa persona pues pidió un sancocho y pidió un agua ¿sí? es totalmente diferente y después seguimos, mire que la mesa roja sigue ocupada y podemos seguir haciendo el procedimiento cuantas veces quiera con las diferentes mesas que tenemos digamos que en la mesa 4 van a pagar, entonces simplemente le damos a imprimir eh, lo podemos enviar por pantalla, digamos que salir ya quedó libre, pero mire que no sigue libre porque trae un señor que debe entonces vamos a darle otra vez a la mesa 4, falta imprimirle ese señor, pidió, se le pagó y ya quedaron todas las mesas libres. Pero existen muchas opciones que nos van a permitir a nosotros eh, realizar la facturación de una forma muy sencilla. Entonces, por ejemplo, digamos si estamos en una, pedimos, ah, si me equivocamos y no eran todas esas botellas, simplemente le damos doble clic al producto, digitamos 100 acá, que es un código que manejamos internamente y ya quedaría eliminado el producto entonces simplemente lo podemos hacer así de una forma muy fácil y rápida lo ideal es que esto lo podamos hacer por medio de sistemas touch o sea por medio de los eh, eh, tocando el teclado y así se va a hacer mucho más fácil de entenderlo bueno eh, espero que hayan entendido el funcionamiento del restaurante es una, una pequeña demostración de cómo podríamos utilizarlo recuerden que lo vamos a hacer por este botoncito donde vamos a trabajar la parte de facturación para el restaurante muchas gracias y espero que hayan entendido